Muchas gracias a primero que nada al comité organizador por eh, brindarme esta invitación para poderles compartir un poquito de lo que hago día a día eh, y a ustedes eh, respetables estudiantes por estar aquí el día de hoy escuchando lo que lo que hacemos en Procrea. Eh, pues ya oímos un poquito de los milagros que hace Mitchell y ahora pues eh, me toca a mí compartirles un poco de lo que hacemos en, en la rama de la medicina reproductiva. Quiero comentarles, primero que nada, que, bueno, la infertilidad, pues, eh, se dice que es eh, la búsqueda de un embarazo en una pareja teniendo actividades sexuales eh, frecuentemente durante un año y que sabemos que las causas de infertilidad, pues, son eh, de pareja. Sabemos que el 40% va a ser de origen femenino, el 40% de origen masculino y un, 20%, un 16% de origen en conjunto, habiendo todavía un poco más o menos del 4 a 5% también de etiologías de origen desconocido. Quiero también decirles que esta, esta definición la hemos ido cambiando con los años, puesto que hemos, eh, nuestra pareja, nuestra paciente ha ido eh, consultándonos cada día, eh, eh, más eh, teniendo una mayor edad. Entonces, eh, no es lo mismo eh, decirle a una pareja en sus 20 que tiene un año para poder quedar embarazada que una paciente en sus 30 y picos, donde realmente sabemos que la reserva ovárica pues va en disminución. Pues bueno, entonces les quería explicar que como ven ustedes y todo el mundo ha estudiado en la fisiología de la mujer, pues sabemos que las mujeres nacen con un número definido de ovocitos y que van a ir en disminución eh, dramática en, con respecto a la edad, eh, teniendo un mayor eh, eh, problema, o una mayor disminución, sobre todo en el descenso de la fertilidad, en sus 30, 35 años en adelante. Así que esto es básicamente lo que les quería contar, que no es lo mismo una paciente a sus eh, 35 años, donde realmente la incentivamos a que eh, visite una clínica de fertilidad después de seis meses de no haber podido lograr un embarazo. Entonces, esta gráfica les quiero explicar que eh, es, eh, identifica los problemas de, eh, sobre todo de la edad, donde podemos eh, explicarles que eh, la tasa de fertilidad en los tratamientos de reproducción pues, va en disminución sobre todo eh, marcadamente después de los 35 años y no, no solo en eso, sino que los tratamientos de reproducción también van a tener esa disminución en, su, en, su, en sus porcentajes de, de eficacia, pero también se incrementa altamente la tasa de posibilidades de abortos en la paciente. Bueno, los tratamientos que brindamos en procrea son, los podemos dividir en dos, los tratamientos de baja complejidad y los tratamientos pues, de alta complejidad, siendo pues, la Claro, principalmente tratamos de no ser tan invasivos y ofrecerle a la paciente los tratamientos primero de baja complejidad, habiendo realizado primero un diagnóstico eh, exhaustivo. Y por supuesto, si no logramos eh, o si vemos algún alguna eh, patología que amerita irnos definitivamente a un tratamiento de alta complejidad, pues ser este el tratamiento inicial para no perder el tiempo, para que la paciente pues tenga la certeza de poder llegar a esa meta, de cumplirlo, de tener un embarazo, pues lo antes posible, puesto que la paciente que llega a nosotros es una paciente bastante ansiosa, es una paciente que ha sufrido eh, mes a mes esa decepción cuando ven su regla y han tenido que eh, lidiar no solo con el, el eh, problema familiar, el problema psicológico, sino que después a eso se les adhiere el problema económico. Entonces, tratamos de que esta pareja, pues, gaste lo menos posible y logre un embarazo lo antes posible. Bueno, quiero decirles que una pareja, por lo general, en sus 30, tiene una, una tasa de eficacia de embarazo mes a mes de aproximadamente el 20%, y que lo que nosotros brindamos... en Tratamientos de baja complejidad, pues anda alrededor, eh, lo que llamamos inseminación artificial o coito programado, entre un 6 y un 18% de tasa de eficacia mes a mes. Y claro, los tratamientos de alta complejidad, pues también van a incrementar esta posibilidad y según la edad de la paciente, van a estar rondando entre los 15 y hasta el 50% de tasa de eficacia. A ver. Vamos a comenzar con los tratamientos de baja complejidad. Y voy a obviar lo que se llama la relación sexual dirigida y pasando directamente a lo que es la inseminación intrauterina. Bueno, importante que ustedes sepan cuándo está indicada la inseminación artificial homóloga. Pues bueno, en pacientes femeninas, principalmente tenemos un aproximado de un 15% de la paciente que nos visita es aquella paciente que tiene problemas anovulatorios, que sufre por ejemplo del síndrome de ovario poliquístico que ustedes verán en sus clínicas en un futuro es una eh, patología bastante compleja que involucra a, eh, a un equipo multidisciplinario para poder eh, abordar el tema en esta paciente, aquella paciente que tiene hiperandrogenismo, tiene problemas anovulatorios, tiene eh, por, por el hiperandrogenismo problemas dermatológicos, tiene problemas de sobrepeso, por lo tanto la mandamos pues, al nutricionista, eh, el sobrepeso les va a dar también problemas de eh, todo lo que involucra como diabetes, hipertensión y esas posibilidades que nos involucra tener estar de la mano trabajando con un endocrinólogo. También, la otra patología típica es aquella paciente que tiene problemas cervicales, que ha tenido problemas de infecciosos crónicos a nivel del cérvix, que además de eso después ha sido tratada con una crioterapia o eventualmente hasta con una eh, criocauterización del cérvix o un conolets. En el paciente masculino, aquel paciente que tiene una patología seminal pero leve, ¿okay? que aún cuenta con una buena eh, cantidad de espermas totales móviles, progresivos, y que son capaces de, recor de recorrer ese trayecto desde pues, la trompa de falopio hasta el tercio distal de la trompa, donde realmente se lleva a cabo la fecundación. Eh, pacientes, claro, que tienen problemas eyaculatorios, aquel paciente que tiene problemas de erección o pacientes que tiene problemas en la penetración de la pareja, son pacientes eh, masculinos candidatos para este tipo de circunstancias. Y por supuesto también, como les mencioné hace un rato, pues la paciente, que, la pareja que tiene una etiología, que además de haberla investigado exhaustivamente, pues no encontramos un origen. El procedimiento pues lo dividimos en cuatro. Como todos sabrán, en cualquier patología tenemos que hacer un diagnóstico exhaustivo. Tenemos que luego del diagnóstico brindarle una estimulación adecuada a esta paciente, una estimulación ovárica que se base en unos dos o tres folículos. Tenemos que realizar el procedimiento entre los días más o menos 13, 14, 15, que lleva a un proceso de capacitación espermática, y tenemos que eh, a los 14 días, pues básicamente hacer la prueba de embarazo. Claro, cualquier procedimiento pues tiene sus limitantes, y nosotros sugerimos que la eh, inseminación artificial no se realice en pacientes arriba de 38 años, debido a la gráfica que les expliqué anteriormente. Como vieron ustedes, las tasas de fertilidad van a bajar dramáticamente y el tiempo es oro para estas pacientes. Por lo tanto, en pacientes de arriba de 38 años, sugerimos ir directamente a una alta complejidad, por ejemplo, una fertilización in vitro o un tratamiento tipo ICSI. Cuando el factor seminal es leve, excelente, pero tenemos que hacer un buen diagnóstico y por lo, por lo general, Hacer un buen recuento de espermas totales móviles progresivos y saber que por lo menos tiene más de 10 millones por mililitro. Y, por supuesto, hacer un examen para poder determinar que, las que se esté dando la permeabilidad tubárica Es imposible hacer una inseminación artificial si las trompas están ocluidas. Bueno, como les expliqué, para llegar al diagnóstico, pues entonces, ¿qué necesitamos? La prueba de trompas. Necesitamos también evaluar cómo está el eje de hipófisis hipotálamo ovarial. Y necesitamos un ultrasonido de alta gama para poder hacer un buen diagnóstico y que no se nos pasen patologías tan sencillas como fibromatosis o pólipos intrauterinos que nos estén ocasionando una obstrucción a nivel del fondo uterino. Para la permeabilidad tubárica, pues tenemos dos exámenes, el histerosalpingograma o el histerosonograma. Nosotros en general sugerimos que estos exámenes, ambos, cualquiera de los dos, se realicen bajo sedación. Es un examen que ustedes si algún día lo llegan a eh, aconsejar, es súper doloroso para la paciente, así que en nuestra Guatemala dar una pequeña sedación de 8 o 10 minutos creo que es bastante eh, cómodo para la paciente, es accesible económicamente y sobre todo pues, se lo va a agradecer, puesto que el dolor pues, no va a ser nada comparable con, el, con eh, ser invasivos y agarrarles el, el, el cervix con un tenáculo a esta paciente y a, después inyectarles medio de contraste. Nosotros en Procrea no hacemos el el, la técnica con, con, eh, con rayos X, sino que lo que hacemos es el hidrosonograma, inyectando básicamente solución salina y haciendo el control sonográfico con nuestras máquinas de 3 y 4D. Como les mencioné, un buen diagnóstico del, del, del eje hipófisis hipotálamo o ¿Qué significa eso? Pues le pedimos a toda la paciente... En sus, entre su tercero y quinto día un panel eh, hormonal que incluye una FSH, una LH, estradiol, prolactina, testosterona y muy importante, una hormona antimuleriana. ¿Y cuál es la hormona antimuleriana? Pues, algunos de ustedes acá pues, eh, no la habrá oído. Pues, es la hormona que nos da eh, una imagen de cómo está la reserva ovárica, cómo está esa cantidad de ovocitos que todavía se encuentran presentes en estos eh, ovarios. Yo como les digo a todas las pacientes, y ustedes lo saben, pues estos ovarios van disminuyendo su, su reserva. Y si, y si esta paciente demuestra que eh, hormonalmente se encuentra en una edad, edad eh, más avanzada de sus ovarios, ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar a que se les acabe esta gasolina a estos ovarios? No. En esos pacientes, cuando ya se encuentra en la reserva baja, eh, es indicativo de irnos directamente a un tratamiento de alta complejidad. No es lo mismo, como les digo, una paciente que tiene una hormona antimuleriana en dos a sus eh, 35 años, o una paciente que a sus mismos 35 años tuvo antecedentes, por ejemplo, familiares, que su mamá tuvo un fallo ovárico prematuro, llevó la menopausia a los 38, 40 años, y por lo tanto ella va encaminada a ese, a ese punto, y cuando nos, eh, nos eh, consulta a sus 32, 33 años, ya, tiene, ya viene con una hormona antimuleriana en 0.5, 0.7. Esta mujer ya no tiene mucho tiempo que esperar. Un ultrasonido endovaginal. El ultrasonido endovaginal, como se demuestra en las gráficas, pues lo realizamos primero en los eh, primeros días. Eh, eh, vemos eh, la imagen del, del útero, vemos cómo está el endometrio, que sea un endometrio lineal y muy importante, evaluarlo, la reserva de los folículos centrales a nivel ovarial. Esto es un ultrasonido ya realizado en el día 12 del ciclo menstrual, donde se visualiza que el, el endometrio pues, ya se encuentra... Eh, en estadio trilaminar, es un endometrio receptivo, y el, el óvulo perdón, que se encuentra dentro de este folículo, pues eh, ya tiene un tamaño ideal para poder ser eh, liberado. Ya tiene un tamaño entre los 18 y 20 milímetros. Importante, evaluar el factor masculino. Es muy fácil para el paciente, para el hombre, y muchas veces se rehúsa por el machismo que tenemos en esta Guatemala. Pero hay que decirles que es un estudio súper importante, puesto que nos va a determinar y vamos a evaluar cómo está la cantidad de esta, de, de esta eyaculada. Vamos a ver la, la cantidad de espermas que se encuentran por mililitro. Vamos a evaluar, muy importante, la movilidad espermática. Necesitamos espermas ágiles, no espermas lentos o no espermas inmóviles. Necesitamos espermas, que como yo les digo, maratonistas o móviles progresivos, es el término. Y necesitamos espermas de buena calidad y que además tenga una buena fracción de presente y que sean transportadores de una buena fracción de ADN para poder fecundar ese óvulo. El espermograma, pues está difícil de enseñar aquí, pero aquí, por ejemplo, les muestro un espermograma alterado donde tenemos menos de menos de 16 millones por mililitro, con unas formas normales pues en cero y una movilidad progresiva por debajo del 30% en este caso 10. El, eh, el proceso, pues como les dije eh, la paciente la hacemos ovular luego de una estimulación ovárica con ya sea eh, antiestrógenos o menotropinas y le llegamos al día 10 y, eh, 14, 15, eh, hacemos el trigger con HCG, eh, la paciente se presenta, las, eh, el, el paciente llega a dar su muestra más o menos en este día, hacemos una capacitación espermática para separar los espermas móviles de los inmóviles y luego... Eh, que hemos realizado esta capacitación que dura más o menos dos horas, procedemos entonces a, procedemos a la inyección de este esperma capacitado con un catéter eh, estéril y colocarlo dentro de la cavidad uterina. Como ven hasta ahí arriba, el esperma debe ser, bueno no importa, pero inyectamos el esperma a la cavidad para que tenga que recorrer únicamente el trayecto de la trompa de falopio. Con esto les puedo decir que más o menos una paciente, una pareja, anda eh, bien ubicada entre un eh, 15 a 18% de tasa de éxito. Entonces, en conclusión, el, eh, los tratamientos de baja complejidad es importante realizarlo en pacientes que han sido previamente eh, seleccionados con un buen diagnóstico y que no aconsejamos hacer más de 3 a 4 inseminaciones en una pareja. Si no ha logrado ese eh, ese embarazo sugerimos pasar de inmediato a las técnicas de alta complejidad como el in vitro. Eh, tampoco sugerimos hacerlo en pacientes arriba de 38 años. Y bueno, eh, el protocolo de estimulación que utilizamos va, va a ser un eh, protocolo eh, eh, personalizado. No es una receta de cocina como para aplicárselo a todo el mundo. Entonces, en una paciente que eh, no ha logrado el embarazo, pues procedemos a la fecundación in vitro en una paciente que tiene las trompas ocludidas, por ejemplo, procedemos a un tratamiento de alta complejidad. En un paciente que tiene el, un factor seminal severo, totalmente deteriorado, como el, el espermograma que les mostré, pues pasamos a una fecundación in vitro co utilizando la técnica que se llama inyección del esperma intracitoplasmática como el ICSI. Y, claro, ¿en qué consiste? Consiste entonces, primero, en una estimulación a alta dosis para producir en estos ovarios un promedio entre 8 a 15 folículos. Estos, el día del trigger, pues no procedemos a que la trompa los agarre, sino que llevamos a la paciente a hacer las operaciones bajo sedación y bajo control sonográfico, introducimos una guía sonográfica y una aguja para extraer estos óvulos. De inmediato estos óvulos pasan al laboratorio que se encuentra al lado, al lado del quirófano y estos eh, ahora eh, embriólogos, lo que hacen es ya sea proceder a juntarlos en una caja de Petri con más o menos unos 50 a 100 mil espermas el óvulo o en su defecto, cuando tienen problema seminal severo, a inyectar un esperma dentro de cada óvulo. Estos embriones ahora pasan entonces a una incubadora. En la incubadora eh, hay un control donde se, se les controla la temperatura, oxígeno, nitrógeno, CO2... Y vamos evaluándolos día a día, estos embriones, para que después, cinco días posteriormente, transfiramos uno o dos de los embriones de mejor calidad a, hacia adentro, hacia el fondo uterino. Esto es un eh, óvulo, con más o menos, eh, se ve poco la movilidad, pero ahí tendrá unos 50.000 a 100.000 espermas, tratando de fecundar. O sea que ahí dejamos que haya una pequeña selección natural. Esto es un ICSI, es el, el momento en el cual estamos inyectando un esperma dentro del citoplasma del óvulo. ¿Cómo les expliqué? Eh, bueno, cuando indicamos entonces eh, fertilizaciones in vitro? Más importante, cuando ICSI, por ejemplo, cuando tenemos un factor masculino severo, cuando tenemos óvulos desvitrificados o han sido congelados previamente para preservar la fertilidad en algunos casos, o hemos tenido que utilizar óvulos de mujeres donantes cuando ya la paciente se encuentra en un fallo ovárico, eh, en, cuando hemos tenido fallos de, de fecundabilidad, cuando hemos utilizado la técnica de la fertilización in vitro per se, y bueno, cuando eh, tenemos, por ejemplo, eh, eh, problemas o fallos prematuros, eh, fallos de, de inseminaciones artificiales. La capacitación espermática ya les enseñé, que es muy parecida, utilizamos la misma técnica para tanto la inseminación como para el in vitro, y bueno, esto es lo que traté de explicarles. Esto es, quiero que lo sepan que no es que del 100% de óvulos que obtengamos vamos a tener el 100% de embriones transferibles. La naturaleza no es así. Sabemos que la calidad genética que traen estos óvulos pues eh, va a ir dándonos una evolución embrionaria. Entonces se los quiero resumir de esa manera. De 10 óvulos que obtenemos eh, el día de la extracción, sabemos que más o menos un 30% no va a pasar la primera noche. Tendremos más o menos... Eh, otro, otra disminución de un 20% en el, en el segundo o tercer día, teniendo más o menos unos eh, de estos 10, unos 3 o 4 embriones transferibles, en ese momento los llamamos blastocistos y eh, estos pues los tenemos, eh, tenemos que transferir. Si tenemos en su momento, en su momento tenemos más de uno o dos embriones, 3, 4, no, ya no se utiliza la técnica de hace 20 años que solíamos hacer, transferir, cuatro o cinco eh, embriones ya no, uno o dos, y los restantes tenemos la capacidad de congelarlos. En general ahora la técnica se llama vitrificación. Esto es una transferencia embrionaria. Bueno, ¿qué hacer ahora con las nuevas técnicas? ¿Qué hacemos en casos, por ejemplo, de abortos recurrentes? ¿O qué hacemos en casos de pacientes que tienen enfermedades monogénicas o una historia de, de, de pacientes que no han logrado la implantación de un embrión? Pues tenemos la capacidad de hacer lo que se llama el diagnóstico genético preimplantacional. ¿Y qué es esto? En estos blastocistos de día 5, tenemos la capacidad de hacer bajo, con un láser un corte a nivel del trofectodermo. Lo que hacemos es extraemos 5 o 6 de estas células, las metemos en un recipiente especial y las enviamos a un laboratorio donde se amplifican. Nosotros trabajamos con dos laboratorios en Estados Unidos, uno en New Jersey y otro en Miami. Eh, más o menos lleva un proceso de 14, 15 días este, esta amplificación del ADN y nos viene un resultado. 14 días después, bueno, esta es cómo se hace la biopsia, se hace el corte, pero ya estamos bajo el tiempo. Eh, y bueno, 14 días después nos viene un resultado, donde nos dice, muchas gracias por habernos enviado estas biopsias, de paso, de los siete embriones que usted nos envió, en este ejemplo, tenemos cuatro embriones euploides y tenemos tres embriones aneuploides. Lógicamente, los embriones aneuploides pasamos directamente a descartarlos y los embriones euploides a discutir el caso con la paciente. En este caso en específico, pues la paciente tuvo cuatro embriones masculinos, ni uno femenino. Y eso es para, para decirles a ustedes que no siempre el deseo de la pareja de, de querer buscar la niña o querer buscar el hombre se va a llevar a cabo. Pero sí es bien importante decirle a la paciente que esta, estos embriones, pues claro, son embriones genéticamente normales. Y que además, si ella hubiera querido, por ejemplo, tener la, eh, el estudio de una enfermedad monogénica que, eh, que por lo tanto tuvo antecedentes, pues también se pudo llevar a cabo. O sea, me refiero a pacientes que hayan tenido, por ejemplo, en la familia fibrosis quística o tienen un BRCA1 o BRCA2 eh, positivo, antecedentes de cáncer en la familia antecedentes, por ejemplo, eh, que tengan talasemias, bueno, todas son enfermedades que se pueden eh, diagnosticar previamente a la transferencia de estos embriones. Nosotros somos un equipo también ya multi, eh, conformado por cinco colegas, eh, yo soy el director, conmigo también trabajan otros cuatro colegas ya infertólogos y pues estamos ubicados aquí en el edificio de las brisas desde hace más de 15 años. Y pues a cualquiera de ustedes que desee acercarse o ir a conocer cómo es que nosotros realizamos los procedimientos, cómo es que aportamos este granito de arena y tratamos de ayudar a esta pareja guatemalteca, están cordialmente invitados.